La materia prima es producida por Duroline Brasil, donde la tecnología de vanguardia está enfocada particularmente a las cintas para freno línea pesada. Esta tecnología engloba soporte técnico y asistencia a nivel mundial, basada en una vasta experiencia y excelentes resultados en el área de ingeniería relativa al desarrollo de materiales de fricción. Duroline cuenta con uno de los mejores laboratorios a nivel mundial como centro de investigación tecnológico, donde se controlan el 100% de las materias primas. Incluso cuenta con un dinamómetro que simula un vehículo en servicio en las condiciones más hostiles para verificar la eficiencia, durabilidad y comportamiento de las cintas para freno. Duroline también cuenta con una planta a pequeña escala que utiliza para ensayos. La materia prima es producida por Duroline Brasil